Entonces agua se de los árboles formaban su verdadera las de la por la de la se Dichosa edad y siglos dichosos aquellos, a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro. Que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa, sin fantija alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío eran en aquella santa edad todas las cosas comunes, a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que alzar la mano y, alca y alca alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente se estaba convidando con su dulce y sazonado fruto, las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas le ofrecían. En las quiebras de las peñas y en el hueco de los árboles formaban su república las solicitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquier mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las cazas, sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para defensa de las inclemencias del cielo. Todo es rapaz entonces, todo amistad, todo concordia. Aún no se había atrevi atrevido la pesada reja del corvo arrado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella, sin ser forzada, ofrecía por todas las partes de su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la, po la poseían. Entonces sí que andaban las simples y hermosas zaralejas de valle en valle, de otero en otero, en trenzas y en cabello, sin más vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra. Y no eran sus adornos de los que ahora se usan, a quien la púrpura de tiro y la por tantos modos martirizada se encarecen, sino de algunas hojas verdes de lampazos y yedra entretejidas, con lo que quizá iban tan pomposas y compuestas como van ahora nuestras cortesanas, con las raras y peregrinas invenciones... Que la curiosidad ociosa les ha mostrado. Entonces se decoraban los conceptos amorosos del alma, simple y sinceramente, del mismo modo y manera que ella los concebía, sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No había la fraude, el engaño ni la malicia, mezclándose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sí que la en turbar ni ofender, los del favor y los del interés. Por tanto ahora lo menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había asentado en el entendimiento del juez, porque entonces no habían que juzgar ni quien fuese juzgado. Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, solas y señores, sin temor que la ajena de su y intento, la silo intento le menoscabasen, y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad. Y ahora, en estos, nuestros detestables siglos no está segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el de Creta. Porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste. Para cuya seguridad, ananó más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes para defender las doncellas, amparad las huidas y socorrer a los huérfanos y menesterosos. De esta orden soy yo, hermanos cabreros, a quien aclarezco el garzaje y buen acogimiento, que hicéis a mí y a mí escuerdo Que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes, todavía, por saber que sin saber vosotros esta obligación me acogiste y regalaste,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 Los que en ella vivían, ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aqu aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario, para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que cal calzar la mano, y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les estaban convidando con su dulce y su sazonado fruto, las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas, les ofrecían. De esta orden soy yo, hermanos cabreros, a quien agradezco el gastaje y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero, que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes, todavía, por saber que sin saber vosotros esta obligación me acogisteis y regalasteis, es razón que con la voluntad a mí posible os agradezca la vuestra.